Chicos, pues empezamos hoy con un programa distinto: programa veraniego, programa que tiene que ver con la inauguración del gimnasio en de Sevilla de, de Más Músculo, que aún aquí lo veis en el MFI. ¿vale? Eh, entonces, bueno, un programa nuevo de Conectados, eh, edición verano de estos que dijimos que serían especiales y demás. Eh, como veis, Raúl está con su teléfono, Sergio lo acaba de soltar, a mí me han hecho el pasito para adelante, me han puesto el último para que se vea más pequeño. Le estoy mandando la ubicación a los fans para que puedan venir claro. a vernos. Lo típico, lo típico, pero bueno, aquí estamos otro, otro programa más, ¿vale? Veraniego, un poco más de cachondeo, esperemos que os guste y ya, vamos con él. Un programa fresquito, fresquito, aquí con el sí. chorrazo. ¿eh? Fresquito en Sevilla a, a finales de junio. Sí, sí. Bueno, ¿qué metemos? Publicidad ahora iría, ¿no? Sí. ¿Te tienes que cagar ahí. <risa> Bueno, pues como decíamos, programa. Hoy no hay invitados, suena y no nada, siempre estamos aquí. Además, estamos en directo en la inauguración de, del Centro de Más Músculo. está trabajando gente, veréis gente de fondo, etc, etc. Así que bueno, vamos a hablar un poco de nuestras cosillas. Va a ser un programa para hablar un poco de nuestras cosillas. Y cómo no, cómo no, va a ser un programa en el que, claro, a ver, aquí, aquí el, este personaje que tenemos aquí al lado nos tiene que explicar un poco su anécdota o su campeonato o su tal, porque justo fue la semana pasada, ya lo digo yo, ganó su categoría, no ganó el absoluto. Entonces. Se puede decir oficialmente que soy un puto loser. Digamos que ha sido el mejor de los perdedores, por así decirlo. Entonces, bueno, eh, tenemos que preguntarle, tenemos que preguntarle. Vamos a ver, Sergio, ¿qué pasa? Bueno, antes de preguntarme, voy a preguntar yo a vosotros. Vaya por Dios. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Voy a poner ¿Vale? yo. A eh, eh, ¿Esperabais verme tan jodidamente fuerte? <risa> a ver. Venga, empieza tu eh, no, no, déjale, déjale, A mí, aquí. sinceramente, me ha sorprendido. ¿vale? Yo esperaba encontrarme un sello más pequeño, eh, con, quizás con un poco más de separación, pero al final ha sacado separación y, sobre todo, tamaño. O sea, sobre todo de piernas. El, de, en general de espalda duro a mí me ha sorprendido la verdad yo, he visto más alto, yo lo he visto, vez, yo he visto bastante mi, grande y bastante redondo mi, mi mujer me dijo que era la primera vez que no me, que me voy a competir sin ser cabezón <risa> claro claro claro qué claro, claro, bueno. sí. no yo bueno ya se lo he dicho cuando cuando lo he visto que, que a mí me ha encantado me ha encantado porque te he visto más culturista que, que nunca más compacto más hecho Sí que es verdad que, bueno, nos faltaba quizás ese puntito que, escúchame, nada, estamos hablando de, de, de, de esto, de, de, de, vale pero a mí el, el conjunto y mi visión que yo tengo del culturismo, de, de, del músculo y tal, a mí es cuando te he visto, digamos, mejor, con más tamaño y más la apariencia de compacto de culturista. Y la puesta a punto no, no, o sea, ha sido buenísima, sí que es verdad que la pierna quizá un pelín de nada, porque, bueno, lo hemos estado hablando, un cambio de protocolos un poquito diferentes y tal, que te falta acabar de cuadrar eso, pero como muscularmente Sergio, oye, chapo, chapo, a mí me ha encantado, a mí me ha encantado, la verdad es que sí. Yo, a ver, yo, yo ya sabéis que no soy tan pelota aquí como estos dos, yo ya le di mi opinión por privado. En de... <risa> privado, si el hijo <risa> de puta me vio en el backstage y me te... dice, oh. pues yo te he visto mucho mejor otras veces, <risa> antes de salir, antes de yo es que te diste pensaba que ibas no, mejor, antes, no cinco este... minutos antes, o sea, yo, yo no me lo no, no este. no. De hecho, lo cierto es que le dije, la, la, la palabra exacta fue que le dije, cabrón, cómo engañas, aquí en el este y no parece gran cosa, pero cuando aprietas se, se ve otro Sergio, eso fue lo que dije, que, que no tiene nada que ver, no, y cuando acabó no le dije nada porque bueno, él se fue así, le estaba hablando su preparador y demás y no era momento, así que hablamos al día siguiente. Eh, bueno, él ha preguntado que si nos esperamos haberle visto tan jodidamente fuerte. Es que no te vi fuerte, tío, yo lo siento. Yo la verdad es que quizás el amiguismo me hacía esperar más de ti, no sé, o te tenía idealizado. Eh, yo vi una gran descompensación brazo-pierna, te lo debo decir. Y, y poco más, tío, no quiero ser crítico. No quiero de ser... todas toda formas, por poner un poquito de seriedad, no tenemos que olvidar que al final culturismo Madre. es masa muscular. Sí. Y digo esto porque este año, desde mi punto de vista, a nivel general, ¿eh? no voy a hablar de federación ni de nada, creo que otra vez se está olvidando que esto es eh, masa muscular. Sí. ¿vale? No, a ver, yo la realidad es que eh, se lo dije que para mí era el más culturista de todo el campeonato, o sea, el aspecto culturista. Lo que pasa es que los que somos ya más puretas, yo soy menos que ellos, así que ellos con más motivo todavía... Eh, vemos el culturismo de forma distinta, es que este programa lo estamos haciendo puretas, entonces las generaciones nuevas tienen que entender que nosotros lo vemos así y para mí era el más musculado, el musculado, por así decirlo, o sea, si el objetivo de estos campeonatos es hacerse pro, en 2.12 donde él sería evidentemente era el más pro, ¿sabes? Sí que es verdad que en el absoluto quedó segundo porque héctor es más bonito. Entonces, claro, eh, para mí, Sergio, eh, un culturista, ya está, poco más que decir, ¿vale? Un culturista de los de antes, de los que a mí me gustan, de los que se vean llenos de rayas, de venas, de músculo, y quizás no mirábamos tanto la estética. Hoy en día, por desgracia, la estética se mira mucho, y bueno, fue lo que fue. Pero para mí, puede estar contento de ser máster, yo creo que ha sido un máster que ha mejorado su versión, eh, su versión serio. Sí. Eh... Lo del ruido, igual esto ya es demasiado, ¿no? <risa> no yo quedé contento y satisfecho por la presentación y sobre todo por la que la afición así pues más cercana y tal pues por lo que me transmitió un poco pues eso que más grande más compensado que otros años sí que es cierto que el punto sobre todo en el glúteo, no estaba pero a ver eh, hoy en día los criterios son los criterios yo sabía que, que con mi estética iba a ir un poco a menor 10 sabes y veo y entiendo que es lo que buscan hoy en día en la en la, liga, en la liga amateur. Yo no creo que esa persecución de la estética exista en la liga pro, porque, porque la verdad, yo veo la liga pro, tío, y yo no veo a Regan Grais quedando entre los cinco primeros de la Olimpia, ni a, ni a Brandao, no, yo veo a Javi Chopin, veo a William Bonac, veo a Nick Walker, al final yo no creo que el culturismo profesional haya cambiado tanto. Yo lo que sí creo que de hecho, si me apuras, creo que es menos estético ahora que antes. Sí, obviamente. ahora no hay un flex Wheeler, 27, ahora no hay no un no flex hay Wheeler ahí arriba, ni un sunrise. Y entonces, a ver, yo creo que también hay que tener en cuenta que sí, yo soy de los que pienso que oye, la estética es muy importante, obviamente en el culturismo, la persecución de la estética debe ser prioritaria, pero que a su vez cierra un poco las puertas. Si algo tenía el culturismo era decir, bueno, Puedo ofrecer otra cosa, ha habido un, grandes culturistas de la historia que no han sido estéticos y grandes nombres como Dorian Yates, que su, su ausencia de estética la compensaba con un punto de dureza extra, con, un, con un, una masa muscular muy grande, el propio, eh, imaginaros, entonces ahora se, es como remover los cimientos del culturismo y ¿qué, qué pasará Dorian Yates no sería Olimpia, ahora Fred Wheeler quedaría delante de Ronnie, eh, es un poco... Jai Kuller, ¿qué, ¿qué pasaría qué vale con me... Jay Kuller? perdería contra Dexter, está muy bien. Yo entiendo que hay que poner cierto freno, pero también teniendo un poco claro que hay determinados físicos que cuando ya se llega a una determinada masa muscular para una determinada estructura, el proceso estético es diferente. Yo en mi favor, yo digo que yo con 97 kilos, tío, estoy haciendo una, un vacío de abdominales. Entonces eh, creo que si bien la estética está, yo creo que, que está bien. Tiene que tener ciertos, ciertas, eh, cierto admiramiento a decir, bueno, no es estético, pero buena masa muscular, eh, buena dureza, buena sí, puesta armazenada. La estética está predeterminada prácticamente por la genética. Decir, Exacto, entonces están cerrando la puerta. Yo tenía un peso pequeño, entonces, claro, no podía cambiar en mi vida, claro, pero tenía mis bazas, claro, mi calidad. La espalda, tú tenías tu espalda, tú decías, la... bueno, yo sé que parto con el handicap del pectoral, pero eh, dejarme que me dé la vuelta. Ahora yo creo que el mensaje que están dando es, sí, sí. Pectoral, ya te puedes dar la vuelta que quieras, ya nos da igual. Entonces, al final, esto que va a ser un deporte en el que van a poder participar cuatro afroamericanos privilegiados de cinturas así, músculo bombeado. Y ojo con con esto, que al final el trabajo muscular, eh, la puesta en escena, todo eso va a quedar muy relegado y no se puede pretender que en un campeonato haya gente que parta desde la casilla menos 10 Es algo que deberían de tener en cuenta a la hora de valorar estas eh, cosas. Eh, ¿no? Está claro que a ver eh... Como efecto visual, culturismo, a ver, la estética es fundamental, ¿vale? Y, y ahí ya, eh, si tienes, como tú, tú dices, Raúl, si ya genéticamente tienes ese privilegio, ya tienes muchos puntos a, a favor. Pero no olvidemos que el culturismo es músculo. Y siempre hay que buscar un poco el tema de compensación, ¿vale? Yo soy muy muscular, pero muy feo, muy tal, y no tengo buen punto. Encima no he conseguido buen punto, pues oye, escúchame, por mucho músculo que tengas, pero sale un tío que eh, la estética... No es, digamos, cintura súper estrecha, amplitud, o sea, no es una forma eh, estética súper bonita, pero está bien trabajado, está de eso. Luego hay que mirar el tema de fallos musculares. Eh, y me sale un tío estético, pero si el tío estético está con muy buena forma, muy seco, muy detallado y muy bien preparado, dices, bueno, vale, porque sumas, ¿no? Pero escúchame, si el tío estético tampoco, en cuanto a masa muscular y el trabajo muscular, eh, es más bien tirando a mediocre, vamos a decir. En ese sentido. Y encima, no me sacas buen punto, pues yo creo que la estética tampoco lo tiene que ser no, todo, ¿no? Claro. Sí que es verdad que cuando lo tienes todo, todo suma, sí. ¿vale? Un tío grande, encima estético y con un punto de acojonante, pues eso es un misterio Pero luego es la compensación un poquito, ¿no? Eh, eh, muy bonito, muy tal, pero no tienes punto y, y, y, y te falta ese toque de... de, de, de, de, de es, ¿Vale? ese músculo que cuando tú ves a un tío, ya, ya no la, olvidas de todo, el, el, el tema muscular, ¿no? ese, esa separación, esa locosidad que lo ves y te quedas ahí con los ojos como platos, pues es un poquito eso, no entonces la estética hasta cierto punto, claro que sí, tiene que puntuar y tiene que tal, pero el culturismo es músculo y yo, por misión que soy el más pureta de todos, eh, yo siempre, mi, mi principio ha sido de que eh, en cuanto hice mi primer entreno de pesas, yo lo que quería era ser grado, sí, ¿vale? sí, bueno. y, y es lo que decimos, la estética es muy genética, si te han dotado con esa y te han tocado con la varita mágica, pues vas a tener esa cintura estrecha, clavícula ancha y tal, pero y si no, ¿qué pasa? Los demás ya no podemos hacer culturismo, ya no vamos a clasificar bien, o sea, hay que compensar. Con... Yo creo, yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que es que el objetivo de la, de la, de la gente que ahora empieza es muy diferente, y no es porque sea... Clásico siempre ha habido. Cuando tú empezaste a hacer pesas, eh, estaba Lee Haney y tenías a de May, que era el Clásico. Sí, pero sí. tú querías ser Lee Haney. Cuando yo empecé, estaba. Eh, bueno, yo empecé con Ronnie, estaba Ronnie, estaba Sean Ray, pero a mí me molaba Ronnie. Entonces, pero ahora el objetivo, la gente no se, se identificaba con el Chopin, con el. con el. con el también es cierto que es que el culturismo open ha perdido un poco de seña de identidad, el físico no es tan atrayente, y la gente quiere ir hacia Bansted, ir hacia esos físicos que a mí me gustan, pero me siguen faltando cosas en ese tipo el de Manchester físicos. es culturista, ¿sabes? O sea, sí, pero la... Berry de May también lo era. Claro, sí, pero quiero decir que a esos niveles esa gente es muy grande ya también. ¿sabe? Sí, que... pero, no, eh, pero, no, pero no es la enormidad, Entonces, o sea, lo que yo quiero decir no, es que claro. el Classic siempre ha estado ahí, o sea, Flesh Wheeler daba el peso del Classic prácticamente sí. en sus primeros años, Berry de May en la época de Paco, era era... de la... o incluso Straydon. Eh, pero tú no querías ser Berry de May ni querías ser Lila Brada tú querías ser eh, el puto Lee Haney, tío, o Dorian James. Sí, esto lo hemos hablado, otras veces el classic es más atractivo en todos los sentidos pero más porque tampoco atractivo. hay una figura ojo que si ahora saliera un tío como un Kevin LeBron en Open, como un Fleguler en Open como incluso como un Jay Cutler ojo que había que ver si eso no cambiaba, el problema es que claro Ahora, no hay alguien en Open que diga, hostia, yo quiero ser como ese, tío. Yo esa parte también la entiendo. Y luego, evidentemente, el criterio. Es que vamos a ver. El criterio es el que es. Uno entras a, ahora a jugar y esto es como el que dice, a mí me a jugar al fútbol. Yo, a mí me encanta el fútbol, pero a mí me gusta tirar con la mano. No, porque los balón mano. Ahora el criterio es estética. Pues a mí, particularmente, no me gusta, pero yo quiero seguir compitiendo. Entonces me la pliego y sé que, bueno, pues es un poco darme contra una pared. Pero es lo que hay, es aceptar las reglas del juego. Ojo, con um, todo esto yo quiero decir, al menos en mi parte, que esto, que esto no es nada contra Héctor de No, no, no, verdad, no, no, no, a mí me ha parecido justo, no, no, me me a mí la, yo lo he hablado bien. con él y a mí me ha parecido justa la victoria, por lo que yo ya expliqué en un post, que es, eh, ninguno de los dos íbamos a punto, ninguno, eh, ni Héctor ni yo, yo ya estoy hablando en tono general, no entonces mi competición, porque no me gusta hablar, eh, <risa> igual que no he hecho vídeos en mi canal, no me gusta hablar como yo, yo, yo, yo, no, sino que estamos hablando ya en general respecto a lo de Héctor y yo, ninguno lo deseamos a punto, los jueces pudieron haber elegido mayor densidad muscular, mayor estética en ese caso fue mayor estética ya lo que estamos hablando es a nivel general de como yo veo el panorama y el panorama es que sí, a nivel sí. amateur va por la estética pero bueno, es por aclarar, ¿sabes? Sí, no, no, claro. y piensa que es contra él, no, no, no fue ganador justo ganador no, no, yo en todo momento me he cuidado no muy mucho mesa, de nada, en ningún nada, momento sí. me he cuidado muy mucho de dejar claro que tan, o sea, pudo pasar cualquiera de las dos cosas optaron por la... Otro, otro, otra línea de jueces, a lo mejor sí, hubiera optado final, por la masa muscular. El mensaje aquí es que hay que separar el culturismo del classic, los criterios. Sí, yo lo creo. Hay que, hay, que, hay que separarlo. Normalmente, si hay veces que sale un classic con peso de culturismo, pues bueno, ¿qué le vas a hacer? O sea, si te sale un, un tío con la este como Fleck Wheeler, ¿no? Pues bueno, si Mira, sale, pero sale... yo voy a poner para... Mira, una cosa que pasa esta madrugada, que nos va a venir muy bien. Eh, el tío este brasileño, el jorge eh, que iba, se hace se hace profesional en Open, con 114-115 kilos. ¿Vale? Chaval joven. Eh, en los, Vosotros no los sois distis pro, ganasteis el pro o guardasteis, distis tiempo, ahora salgo a pro. Pues este chaval, es que estamos un poco en el mundo al revés. Un chaval, tío, que está pasando a pro con 115 kilos, dice, no, ahora que soy pro, me voy a ir a Classic y voy a perder 10 kilos. Es que entonces algo está pasando. Hoy ha ido a su primer campeonato pro. El tío había anunciado que iba a ganar a Bansted. Se ha pasado 3 kilos de peso. No ha podido competir. Entonces, la lectura que yo veo es: vamos a ver, esto, eh, como yo lo veo, tú ganas tu carne pro. ¿te ¿Entiendes que no estás? Pro? O sea, que tienes que viajar en el tiempo a como estabas hace 3-4 años para debutar en pro, cuando debería ser al revés. Me guardo, crezco, maduro y ya doy el salto a pro. Entonces yo hay cosas con las que yo ahora mismo Hombre, eso, eh, me quedo un poco desubicado, no pero sentido, es que esto ¿no? se ve mucho eh, en la transición de gente que está ganando en Open, hay un iraní en la misma situación este fin de semana en Brasil, gente que gana su carné en culturismo, decide perder kilos para meterse en una categoría pero, clásica. Claro, eh... ¿Qué valora esa persona? ¿Qué valora? Peter ¿Qué? Molnar, es que mogollón de gente? ¿qué, no ¿Qué valora? Al final, lo que hemos hablado muchas veces, redes sociales, seguidores, dinero, que las marcas aporten, que no tengas que utilizar gran cantidad de farmacología, sí, sí, sí. No creo yo que un clásico tampoco tenga que estar a base de oximetolona, ni insulina, ni nada, simplemente mantener el, el físico. Bueno, y hay gente muy paquete, que siendo bueno, clásico necesita a, a, la que habrá, no está escrita, de todo, Habrá de todo, pero no va a ser tan radical ni nada extremo como el culturismo, Y en soy yo, ¿no? Entonces, al no, final no, es que cada uno tendrá sus individualidades personales, y, y al final lo sigo diciendo, yo creo que el clásico A mí me gusta la categoría clásico, más que nada porque yo era un clásico Yo me metí 212 pero ya era un a mí, si no, no, lo he dicho otras veces, si no llegase por la lesión, yo me hubiese pasado igual que jamás jamás, igual que cambronero. Pues hubiese no pasado. hables porque no mereces. No, no tienes derecho a voto aquí. Sí, si opinas así. Sigo de lo que pienso que el Classy al final pues, va, a ser la... va a ser el culturismo del futuro. Sí, pero porque también se están pasando y cada vez los límites de peso de Classy son más altos. Es que ya bueno, eres Classy claro, pasando 20 sí, ya, ya, kilos por eh, el... Claro, tío, que estamos hablando de Classy de 110 kilos. Pero claro. por eso mismo el Classy va a ser el culturismo del futuro. Sí. No, sí. en realidad es el culturismo del pasado, vuelvo a decir. Es que ya teníamos a Berry de May, ya teníamos a Stridon, bueno. ya tenías a Vos Paris. Y curiosamente no ganaban campeonatos. De hecho, fijaros lo que os digo. Yo creo que dentro de poco, la categoría Classic, los premios en metálico serán igual o mayor que la categoría Open. Eh, sí, porque seguro. genera más dinero. Eh, no, seguro. exacto, exacto. Y todos los casos que, que, que estamos mencionando de, de, de, de Open, incluso que se bajan a Classic y tal, yo creo que. A ver, como yo lo veo, ¿vale? Yo empecé con una mentalidad, ¿no? Y era músculo, músculo, músculo y, y tal. Pero cuando. Si no tienes esa mentalidad y. Porque, aparte, Sergio, eh, es lo que estamos hablando. Es eh, eh, decir, me ciño un poco a las exigencias de los jueces. A veces eso para mí eh, y hablo por mí, juega un poco en contra de tus principios. O sea, yo quiero ponerme fuerte. Una, una cosita, eso también es muy fácil decirlo cuando pesaba 130 kilos en un escenario, no te jode. no Pero, pero, pero, pero cuando me... estás cinco kilitos ahí que sí quiero, no, pues hombre, yo qué sé. Eh, no, pero a ver si puedes jugar un poco en eh, lo que decimos, pero luego eh, al fin y al cabo, sí, el tema de la competición, y, y es lo que decimos, y si lo caras tu carrera competitiva, pues eh, ya para el margen del tema de, eh, económicamente, que hacerlo más factible y tal, estoy clarísimo que si optas por la opción de Classic, incluso le puedes sacar mucho más partido, sí. porque porque las marcas te van a apoyar más y vas a tener como esa visión de mejor, ¿no? O sea, el Open Ahora es como una visión ya demasiado agresivo, digamos, y el Classic vende mucho más. Entonces, me parece bien, pero, pero siempre un poco al principio y seguir un poco los principios de uno mismo, ¿vale? Y voy a conseguir el físico que yo quiero competir y lo voy a mostrar encima del escenario y si gusta más, gustará más y mejor, y si gusta menos, pues bueno, es igual. Sí, Hombre, pero como que... competidores, luego al final de la temporada lo que quieres acabar es con medallas o con buenos sí. puestos. Mira, yo voy a contar una cosa que me pasó a mí el último año, ahora que has dicho lo de los jueces y tal, de acerca de los jueces, y, y además fue lo que me hizo a mí terminar tan mal y la, y, la, y la razón por la que he vuelto ahora a competir. Mira, yo el año, el, el último año, en el 2019, iba Estaba arrancando bien en la categoría hasta 95 kilos y hubo un campeonato, en el que un solo campeonato en el que quedé mal, ¿no? Y el, el mensaje medio de los jueces es que, bueno, la cintura, si miraba al ahora la cintura se te ha ido mucho, estás eh, quizás ya sobrecargando la estructura y tal, y yo tenía el campeonato del mundo dos semanas después. Y yo pensé, dije, joder, era en, era en Asia el campeonato del mundo, dije, bueno, voy a intentar, eh, Ajustar un poco al criterio, voy a bajar kilos, voy a rematarme más, voy a meter el vientre, tal, y, y metí, metí, metí, perdí lo que había hecho ese año, bueno, mi físico, era un físico un poco más redondo, más entero, y seguía sin ser estético, pero mucho más pequeño. Mi sorpresa es que yo al todo del mundo, era otro país, y era otro concepto completamente diferente, y recuerdo que según llegué, había un chaval ruso que yo conocía internacionales, y, y me, me vino sonriendo y me dijo... Fíjate, aquí todos, to, eran, todos eran árabes y me dijo que todos iban dilatados. Y éramos como 25 o 30 de la categoría era un campeón del mundo y me acuerdo que le miré y le dije, sí, sí, digo, pero aquí los raros somos tú y yo. Entonces cuando salimos al escenario eran todos tarugazos, poca definición, pero un muy redondo, muy entero, y a mí se me veía así, la cinturita muy metidita, el abdomen para adentro, pero ya estaba fuera de la línea. Entonces al final lo que dices tú, fíñete a donde quieres ir. Claro, eso, eso es muy común, eso es una lotería, ir a una categoría, sea la que sea, y siempre la categoría va a estar predispuesta eh, en principio a la, a la mayoría, ¿vale? A la mayoría. Claro. Y esto pasa en todas las categorías. Muchas veces empiezas a cambiar, a cambiar, a cambiar y te vuelves loco, porque es como intentar dar con la clave de una caja fuerte. Claro. No, Entonces, no, es que tú no sabes lo que te va a venir en el siguiente campeonato, la línea puede ser completamente diferente, claro. tú has cambiado y ahora dices, hostia, que en este campeonato no hay nadie estético 100%. Lo que pasa es que quizás hoy en día mucha gente su objetivo es hacer dinero. Entonces, bueno, utilizan el deporte como medio de, y también es lícito, joder, aquí cada uno se gana la vida como sí, quiere claro. y se la ganan muy bien, o sea, también algunos. Que, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices tú de la categoría Classic que no estás de acuerdo? ¿Qué? ¿Algo me eh, oído? No, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha pasado en estos campeonatos de la categoría Classic. <risa> <risa> Así que, bueno, en realidad, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Que, que para gustos, colores, categorías, colores, lo que siempre decimos, nosotros somos cuatro putos puretas. Claro, pero ese, el, el, problema, de, el problema del Classic es que va unido a, lo, a, lo, a los seguidores. Pero no, realmente pensamos. Yo, este yo, yo hay una cosa, la social, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, tío. Y es que los classic, yo opino que no se deberían puntuar de, de otra forma. O sea, que debería ser lo mismo, el mismo criterio que en culturismo. Máxima masa muscular, ya bajo la restricción de peso. <risa> pues ya está. Una vez con esa restricción de peso, máxima condición, máxima masa muscular, simetría. No que sea, por ejemplo, determinante que un tío haga un vacío abdominal o no, porque tú me puedes decir, ¿por qué, puedes, ¿por qué es más determinante el vacío abdominal que no el perfil de tríceps? Si son dos poses. O sea, es un poco lo mismo. Es una pose que queda bastante fea. Que aparte que es una pose fea. que al 90% queda fea y dices, vale, y si no se sé hace el vacío abdominal, ya da igual el físico que tenga. Y si se hace el vacío abdominal, también da igual el resto que mi físico sea paupérrimo. Entonces creo que la classic todavía faltan pinceladas. Si quieren que se considere el nuevo culturismo, yo creo que el Classic tienen que empezar a jugarlo como verdadero culturismo. Nada de pose clásica, como que es la pose clásica y cada uno posando de una manera, hay que, hay que evalúas. Escucha, pero esto es un arma de doble filo, lo mismo coges y meten a los culturistas a hacer el vacío dominar y le quitan la de trice, ¿eh? En España se hace, se ve la piden. Sí, bueno, pero te quiero decir que a lo mejor lo que hacen es igual a los criterios de culturismo Classic, ya que Classic está siendo la predominante y ya dan por culo a muchos. Sí, pero a mí, por ejemplo, cuando dicen elige tu pose clásica, vale, y si yo, uno de espaldas, otro de frente, otro haciendo el arquero, otro metiéndose el dedo en la nariz, es que cada uno lo ha puesto de una manera. ¿Cómo evalúas eso? ¿Y cómo puede ser tan determinante simplemente el vacío abdominal? Porque en IFEB, si no sabes hacer el vacío abdominal en Classic, te echan de la línea. Ya. Yo la verdad que no sé lo que es la determi si determina o no el vacío abdominal. En IFEB si sí. Bueno, de todas maneras, yo nunca lo he visto como determinante, por lo menos en la Proliga. Pero bueno, obviamente, eh, eh, si puedes hacerla. Y al final yo creo que todo el mundo, eh, sabiendo entrenar, el vacío abdominal pues lo, lo va lo va a conseguir ya. bueno hay, por estructura hay gente que le va a cost, le va a costar mucho más cuando se hace costillas muy grandes y muy bajas y tal te va a costar la ya, vida, te, va, eh. te va a costar mucho pero pero es lo que decimos que si la quieres incluir y tal eh, me parece bien vale es una una cosa más que puedes meter pero que sea determinante más o menos pues tiene que ser bueno sería en qué, ¿eh? te hablo y ya, ya yo creo que el culturismo porque realmente a ver, eh, sí que es verdad que hay físicos que le queda bonita eh, el vacío abdominal, queda bueno, bonito. Yo, yo, hay hay, hay eso de bonito. Físico, hay algún físico que a, le queda a mí más no estético me gusta. Tal, yo, no, yo no soy pero, de eh, Sinceramente, a mí no me gusta. Aquí pose, la bonita es la de more muscular y eso lo sabemos. O pues <risa> oh, no sé. Pero, pero, pero yo un vacío sabe, abdominal, pero, que eh, lo que se te ve son las costillas y un agujero en el estómago. No sé qué músculo decía. músculo más que. No para mí la pose es el doble bíceps. Hoy en día sí, es el doble, Para mí antes era la espalda, expansión y doblecer era la que más me gustaba. Sería el fe, ¿Esto sería el trabajo, el femoral, el glúteo? Tal, ahora creo ya, bueno. que la época de Dorian, Dorian fue el que marcó el, el deso de eso de una vez que te giraras. De hecho, Dorian ganó varios sí. Mr. Sí. Olympia por su. Hombre, aparte de la calidad, por la espalda, ¿sabes? Por y la... por reglamento, por reglamento, la pose que decide es la espalda. Por reglamento, ¿no? Mm. La pose que decide es la espalda. Sí, sí, pues. Ponte, ponte al día y si no, me corriges. Oye, no, no lo sé. No, no, que, que no lo sé. Yo no sí, conozco sí, sí. el reglamento es, de NPC. Es más, es más. Joder, eh, pues. Yo me enteré cuando era mi CBB, ¿vale? Y cuando competíamos en pro, hemos empatado y Steve nos ha pedido un doble vice de espalda. Punto. Y Porque acabó se, el campeón. sería mejor salir de espalda, ¿no? Andar para atrás. un Para que vean lo primero que es calor. No, no, pero efectivamente, eh, ante una duda, nos han llamado a todos. Hemos hecho un doble vice de espalda y se ha decidido. De todas maneras, míralo. Que ha podido cambiar, me he podido equivocar. No, que yo, yo no lo sé porque yo no conozco reglamentos. Yo lo tengo, vamos, eso. yo lo tengo como, pero, como dado y que pienso, decide. Pues, a ver, yo pienso que. que no tendría que haber una una pose que sea determinante y tal yo creo que es el conjunto ah, entre empate eh, ya, sí sí sí igualmente sí, sí, yo sí. pienso que debería de ser eh, el o sea que esto es una norma esto es un, sí, código, si, si norma, un conjunto pues... empatabo sabes para pues que quede bueno, claro. algo. si un conjunto claro. que los jueces son muy malos escúchame es que son <risa> bueno entre primero y poses, segundo no, puede haber empate, ¿no? Comparar, puede haber yo no empate. creo que pueda haber un empate como no puede, no puede haber dos físicos muy, muy, muy muy iguales, Sergio, en calidad. Si tú miras bien dos físicos, es muy complicado que haya un empate, yo creo. ¿eh? Es complicado, pero no es imposible.